Todo empezó cuando saliendo de la escuela, le dije a mi mamá que visitáramos a mi tía. Dijo que sí, así que fuimos, pero al llegar noté algo extraño al llegar sentí una vibra extraña en mi cuerpo, al casi tocar la puerta mi tía la abrió vi a mis primos, mis tíos, tenía un primo en la escuela donde estaba así que era bonito verlo, pero empecé a notar algo extraño mi tía me decía que si quería pozole. No soy de abusar mucho así que le dije que no pero mi mamá me obligó, le dije que sí, pero algo que note es que el pozole estaba mejor que cuando lo hacía con mi mamá, sabía tan rico. Que me comí tres platos grandes de pozole y todavía quería más. Luego vi a mi tía preparando la comida para el siguiente día. Pero empecé a notar algo mi tía sacó un bote de vinagre que era muy extraño pero no le di mucho de importante pero cuando ya me iba vi que el bote parecía vacío, pero tenía líquido, me froté los ojos pero ya no lo vi solo era un bote de vinagre común y corriente, mi primos me invitó a jugar, desde hace años que no jugaba con él así que sería divertido, me la pasé un buen rato con él cuando de pronto se ve a una persona llevando una bolsa negra, al verla parecía una persona, pero la verdad no le... Quise seguir pero, al dejar de jugar, pregunté qué había en esa bolsa y por un motivo me dijo que era carne, al principio les creí pero les dije que quería ver qué carne era. Pero no me dejaron luego mi primo me dijo que quería ver a mi abuelita, le acepté, pero al llegar no vi a nadie solo me taparon con una bolsa, desperté en un hospital junto a mi mamá y mi papá. Solo atiné a decir qué pasó con mis tíos. Ellos me dijeron que fallecieron por un incendio y que yo fui el único que se salvó, hasta ahorita no me ha ocurrido nada, algo toca mi ventana.